Mi nombre es Jorge Gabriel Jiménez, soy el director del colab y la verdad es que estamos muy contentos en el, con el equipo del colab eh, Hemos realizado este evento en otras ocasiones de manera virtual y estamos muy contentos de tenerlos aquí presencialmente en la universidad. Eh, quisiera empezar presentando al equipo que me acompaña hoy. Eh, de parte del equipo del Colab está Isa Moino, que la ven aquí de, a mi lado derecho. Eh, Robert Quevedo, quien les va a contar eh, más sobre el colab en unos minutos. Eh, a Jimena Vargas, quien nos acompaña de forma virtual. Eh, a Sofía Castellanos y, bueno, a mi persona. Además, ya están aquí los facilitadores de las Experiencias de Aprendizaje. Eh, estamos muy contentos con la selección de facilitadores que tenemos este semestre, es de lo mejor, de la universidad. Y además, por supuesto, al equipo del z y mi Media, que sin ellos no pudiéramos realizar este evento. Y a quienes les agradezco por, por todo su apoyo. Quisiera empezar presentando a Robert Quevedo, vicerrector de la universidad, quien les va a contar un poco más acerca del COLA, cómo nace y por qué estamos hoy aquí. Así que, Robert, bienvenido. De veras, qué gusto de verlos aquí en persona, ya gozándose de la experiencia universitaria como se merece. Creo que esta oportunidad les va a abrir muchísimas puertas. Les va a abrir muchísimas puertas que nacen con unas encuestas que se realizaron a alumnos, a catedráticos eh, y a personas de diferentes unidades académicas para tratar de entender cómo podemos o cómo podíamos mejorar la experiencia académica. De estas encuestas salieron varias cosas. Una de ellas era que los estudiantes sentían como que en sus diferentes unidades académicas estaban como en unos silos eh, en donde tenían poco contacto con estudiantes de otras unidades académicas. Otra de las cosas que salieron fue que no tenían, en muchos casos, la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en sus diferentes unidades académicas. Otra cosa era que no podían o no habían tenido la oportunidad de poner en práctica el conocimiento resolviendo problemas reales. Muchos de ustedes se nos acercaban con la inquietud de resolver algún tipo de problema, eh, no necesariamente relacionado a los negocios, pero sí de un impacto eh, a nivel de las personas y nos quedamos con esa inquietud. Así que hace algunos años hicimos un proceso de facilitación en donde se invitaron a estudiantes, se invitaron a catedráticos, se invitaron a directores, se invitaron a, a personas que venían del extranjero. Eh, aquí vemos algunas de esas imágenes para tratar de ver cómo podíamos tomar todas estas inquietudes que ustedes como estudiantes tenían y que también las compartían sus catedráticos y de alguna manera ponerla en práctica. Pues de eso nace el Colab, el colaboratorio. Esta idea, este espacio en donde ustedes pueden venir y empezar a colaborar con estudiantes de diferentes unidades académicas con profesores que vienen con diferentes eh, aprendizajes, con diferentes eh, mentalidades, con diferentes formas de abordar problemas y de alguna manera puedan ir resolviendo estas inquietudes que cada uno de ustedes ha tenido. De la mano del colab nace un proyecto que se llama Libertad en Acción. El proyecto Libertad en Acción lo que busca también al mismo tiempo es poner en práctica el conocimiento que han aprendido, no solamente en sus carreras, sino que también en los cursos del CHH, donde ustedes a veces se han preguntado, ¿y esto de qué me sirve? ¿Para qué lo voy a utilizar? Pues aquí es donde se empiezan a dar cuenta que hay una forma también en la cual la pueden incorporar a sus carreras y pueden trabajar juntos para resolver problemas. También, coincidentemente, esto surge una oportunidad eh, con MIT, que se llama el Make Impact Consortium, en donde varias universidades, eh, con la misma inquietud de poder abordar problemas de una forma colaborativa, se unieron para formar este, este consorcio, en donde eh, repetidas veces hemos tenido concursos que se abren a ustedes. Así que, van a empezar a vivir esta experiencia, si algunos de ustedes no la han vivido todavía, les voy a dar algunas recomendaciones. Uno, va a ser difícil... Primero, trabajar en grupo, con personas que a veces no conocen. Y a veces puede ser un poco frustrante. Y puede ser más frustrante aún cuando estas personas vienen de diferentes unidades académicas y de repente piensan de una forma diferente. Sin embargo, si ustedes toman la actitud correcta y empiezan a apalancar las fortalezas que cada uno de ustedes tiene, la magia que se crea entre ustedes es impresionante. Gracias a Dios lo hemos visto muchísimas veces y, y todo depende de la actitud con que ustedes tomen esto. Otra cosa importante es entender que ustedes a esta experiencia le van a sacar lo que le metan. Como toda experiencia de aprendizaje, si uno lo toma así muy a la ligera, lo toma a medias, no se van a gozar la experiencia. Sin embargo, si ustedes, como parte de un equipo multidisciplinario, le dan lo que debería de tener, esta experiencia realmente los va a marcar de por vida. Como parte de este proceso, también lo que estamos buscando es ponerlos a resolver problemas reales. Problemas que muchas veces vienen de empresas. Entonces, estamos poco a poco incorporando cada vez más a empresas que nos traen problemas y que les abren oportunidades también a ustedes a, a tener un contacto más directo con personeros de estas empresas que les puede también abrir puertas a un futuro trabajo o a futuras oportunidades de colaboración. Así que también tomen eso muy en cuenta. Así que, eh, pues nada, les deseo todo lo mejor en este semestre. Gócense la experiencia. Dense cuenta que en algunos momentos van a haber algunas frustraciones. Este es un proceso de aprendizaje no solo para ustedes, sino que también para los, um, los facilitadores, que también buscamos que sean multidisciplinarios. No queremos tener a, a, a dos facilitadores de una misma unidad académica o de un mismo background. Lo que buscamos es que aprendan de la mano de ustedes. Así que espero que se gocen esta experiencia. Muchas gracias. Y bueno, fue pues así como inició el Collab y inició Libertad en Acción, cuyo objetivo es pues, avanzar la misión de la universidad, como lo la hacen las, las distintas unidades académicas. Lo único que, lo que nos diferencia en el COLAB es que siempre trabajamos de forma interdisciplinaria y lo que se quiere es que ustedes pues, estén aplicando los principios de la libertad y además de eso, lo que ustedes han aprendido a lo largo de sus carreras, a esos retos sociales que vamos a estar trabajando en cada una de las experiencias de aprendizaje. Siempre ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. Que es que aquí desde la Universidad Francisco Marroquín consideramos que las soluciones privadas son las más efectivas para solucionar los problemas públicos. Pues para...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 Y bueno, independientemente de la experiencia de aprendizaje que tomen, pues empieza con un problema o un reto y ustedes terminan realizando un proyecto o un prototipo. Eh, y la meta de hoy es que conozcan las distintas experiencias de aprendizaje que tenemos que ofrecerles desde el Colab eh, para este semestre. Y especialmente que ustedes tengan libertad de elección, Que ustedes puedan decir bueno, prefiero esta experiencia versus esta y después realizaremos ese, esa mezcla de estudiantes. Y quisiéramos antes de iniciar los pitches de cada uno de los facilitadores y las experiencias de aprendizaje, Darles cinco consejos para que aprendan, para que aprovechen al máximo su experiencia de aprendizaje. Cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, que desde el COLAB, que es lo que aquellos estudiantes que las utilizan pueden aprovechar mejor su experiencia de aprendizaje. Primero, salgan de su zona de confort. Traten de aplicar o postularse a aquellas experiencias de aprendizaje que son lo más distinto de las carreras de las cuales estudian. Es ahí es donde probablemente van a aprender mucho más. Dos, traten de colaborar. Eh, con estudiantes de otras carreras, cuando hagan los grupos, cuando estén trabajando en equipo, traten de romper el hielo. Parte de lo que queremos en estas experiencias de aprendizaje es que conozcan a personas que usualmente con las que no se relacionan. Y es por eso que los invito a que platiquen con personas de otras carreras con las que usualmente no tienen relación. Tercero, que aprovechen cada cola para dar la mía extra. Eh, aquí aparecen algunos equipos y proyectos y prototipos que les diría que dieron la mía extra. Y son proyectos ejemplares que tenemos en el Collab, algunos de ellos, proyectos que se están implementando actualmente. Eh, y además de esto, al final de este semestre, tendremos una competencia en donde los distintos prototipos o proyectos que salgan de las experiencias pueden competir entre ellos y premiaremos a los mejores proyectos. Corto, aprendan a navegar la ambigüedad. Así como les dijo Robert, eh, este tipo de experiencias no son experiencias como las que toman en sus carreras. No esperen de sus facilitadores que les digan eh, qué es lo que tienen que hacer en cada momento de la experiencia de aprendizaje. Es momento en el que ustedes se adueñen de su experiencia de aprendizaje y pues pueda, aprendan a navegar la ambigüedad, que es una de las habilidades más importantes eh, que hay en la vida. Y sin duda la pandemia nos demuestra que el, algo que, que tenemos que aprender como, como personas y como profesionales es saber cómo navegar entre lo incierto y lo desconocido. Y por último... Sáquenle el jugo a los facilitadores. Aquí hay algunas imágenes del Collab Course Design Studio, que es una actividad que usualmente realizamos en el Collab, para, en donde los facilitadores eh, diseñan su experiencia de aprendizaje. Me consta el tiempo, la educación y la pasión que le han dedicado cada uno de ellos a planear la experiencia de aprendizaje para que ustedes tengan la mejor calidad de educación. Entonces, pues muchos de ellos hacen proyectos geniales afuera de la universidad y su costo de oportunidad es muy alto. Así que, sáquenle el provecho a cada uno de ellos. Y, pues, para empezar el pitch, eh, les presento, lo dejo con Isa Moino, quien les comentará cómo va a ser la dinámica. Gracias. Bienvenidos a todos. Qué alegre tenerlos acá. Pues, la idea de esta sesión es que ustedes puedan ver qué proyectos están eh, disponibles para que ustedes puedan elegir sus favoritos. Entonces, vamos a empezar con Launchpad, que es... Va la incubadora de libertad en acción se va a lanzar este semestre como experiencia de aprendizaje. Después vamos a ir con Ciudad, luego a Blockchain, Keeping Data Safe, el cuarto es Emprendimiento y Tecnología para el Aprendizaje, luego Agua con, Aguas con Nuestra Agua y Economics for Life. Entonces con eso nos vamos al primer pitch que es en línea con Jimena Vargas y Launchpad. Eh, esta experiencia de emprendimiento es continuación de, los, de las experiencias de que tuvieron el semestre pasado en los proyectos que comenzaron este mes de estas experiencias es para que ustedes puedan llevar esas ideas a la realidad y puedan llevarlas al mercado o a las empresas. Va a tener un valor de 1.5 para ustedes y se cuenta como su experiencia de aprendizaje número 2. Entonces, es una opción para que ustedes sigan trabajando en su prototipo que trabajaron el semestre pasado, eh, en lugar de tomar otras, es una opción que van a tener en este, en este Launchpad. Lo que vamos a estar viendo es que ustedes van a tener eh, muchísima, mucho apoyo, van a tener conexiones con clientes, van a tener apoyo en network de mentores fuera y dentro de la universidad, apoyo en el diseño técnico y soporte de su prototipo, apoyo también en, el, en, en recursos eh, de capital y, y de humanos para la realización de su prototipo, van a poder hacer testeos y pruebas dentro de las empresas, van a poder tener ese management skills y presentación y comunicación y training en, en business y se pueden, se pueden participar, puede ser un estudiante de grupo o tres, como les decía, va a ser 1.5 UMA que se les cuenta y va a ser su experiencia de aprendizaje número 2. Teams que se apunten van a recibir muchísimas cosas, van a recibir su diploma, su recognition play, el, el exposure del media, van a tener oportunidades de atender a programas de aceleración, van a, tener, van a estar expuestos aquí stakeholders de su startup dentro de la universidad y también van a estar colaborando, pueden tener una oportunidad de tener un work collaboration dentro de empresas y internship. Se va a estar dividido en cuatro fases, que es la siguiente, sí, validación, select, implement y capture. Esta metodología se va a hacer en, en, en todo el semestre, en los seis meses se va a hacer, vamos a hacer todo este journey. Entonces, contarles un poco de mí, estoy dirigiendo por varios años dentro de la Escuela de Negocios el programa de emprendedores, ayudando a emprendedores a despegar ideas, me apasiona esto, poder ver cómo la persona o el grupo, de su idea, de su empeño, puede sacar un, un producto al mercado de, de venta o dentro de la implementación de algunas empresas que vamos a estar haciendo en el semestre. También tengo experiencia como consultora de productos y servicios nuevos al mercado en diferentes empresas. Y también de la mano de expertos y mentores vamos a hacer esta, una, una experiencia de emprendimiento increíble que es lo que vamos a estar logrando en este semestre. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, son algunos de los, de los grupos que he estado apoyando en estos años. Est ellos no son estudiantes, son personas que se apuntaron al programa, como ven, son de distintas edades. Son personas que traen su idea al, al, al programa y salen con un producto de servicio al mercado validado y las, les ayudamos a despegar no solamente el producto de servicio, sino también de, de miras al negocio, al, al, al mercado. También, es, también tenemos programas eh, que participado en programas para estudiantes, como van a ver en la siguiente diapositiva. Y también algunas campañas que hemos hecho, que he hecho participado y, y realizado de emprendedores. Aquí están los estudiantes de los programas que hemos realizado emprendimientos emprendimiento también. Entonces, ahí también algunos, algunos eventos de emprendimiento de los, de los cuales he organizado. He sido parte y he tenido la oportunidad de participar como mentora, speaker y advisor y como coach de varios emprendedores que han sacado sus productos de mercado. Y me apasiona esto y pues estoy feliz de, de estar con ustedes en, en esta loncha. Por favor, me, me buscan en donde les diga a Isa que voy a estar conectada para contarles cómo se pueden apuntar a esta oportunidad. Y nos vemos en el launchpad. Va a ser una increíble experiencia que ni se imaginan. Gracias. Hola, me llamo Julián y me apasionan las ciudades. Pero realmente, ¿qué son las ciudades? ¿O para qué nos sirven? ¿Por qué las inventamos? ¿Quiénes las conformamos? ¿Y cómo las ciudades han transformado nuestro estilo de vida? Como lo vemos aquí en las imágenes de Nueva York. Sí, UDAD es un espacio de colaboración, de diálogo, propuesta para identificar retos y oportunidades en la ciudad. Hemos generado espacios donde los estudiantes podemos conversar al aire libre y darnos cuenta de las múltiples oportunidades que existen aquí en la ciudad y cómo podríamos abordarlo de manera creativa. Este semestre nos vamos a enfocar en tres retos principales. El primero siendo cómo podríamos aumentar la proximidad, densidad y accesibilidad en entornos urbanos. O, por ejemplo, vemos aquí Villanueva, Petapa o Guatemala, que está todo separado. ¿Cómo podríamos generar mayor proximidad y cercanía entre usos? El segundo es cómo podríamos acercar y facilitar diversidad de actividades, usos y servicios urbanos para las personas. Y el tercero es, ¿qué necesitamos para que los barrios y distritos urbanos sean más caminables, seguros y prósperos? A través de presentaciones, lecturas, diálogos, visitas de sitio y talleres de cocreación podremos experimentar y darnos cuenta de estos problemas y oportunidades en la ciudad, aprovechando las instancias del Collab y formar sí, ciudadanos, porque sabemos de que todos tenemos el potencial de crear y colaborar y generar esta ciudadanía que es tan importante para vivir en salud y en libertad. ¿Te sumas? En el pasado hemos tenido ya algunas propuestas urbanas con personas que tienen mucha curiosidad por mejorar eh, la, la ciudad y las relaciones humanas y un proyecto de ellos es Allá que buscaba generar herramientas y alternativas para que la gente pudiera comprender cómo podía movilizarse ya sea en bici, caminando, o con métodos blandos dentro del área urbana. Generaron también propuestas de cómo generar centrales de transferencia con bicicletas o alquileres, así como aplicaciones para encontrar la ruta más segura y la más agradable para poderse mover en la ciudad. Otro proyecto interesante que ha salido de Ciudad fue Mi Barrio, identificando diferentes barrios en la ciudad y darse cuenta que tenían muchas cosas en común y ayudar a la gente a identificar el carácter o aquello que distingue a estos, a estos distritos o barrios de otros. Generaron herramientas que ayudaban a, a que la gente pudiera hacer mejor uso de sus desechos o generar mayor seguridad ciudadana o cómo ayudar a que hubiera más emprendedores locales. Así como también plataformas virtuales que ayudaran a informar y que la gente pudiera tomar mejores decisiones en de sus barrios. Nos emociona muchísimo lo que se este semestre. Ojalá se apunten a Sí UDA. Muchas gracias. ¿Alguien aquí ha usado Khan Academy? Levanten la mano si han visto algún video de Khan Academy alguna vez. Pues yo sin Khan Academy seguro no me hubiera graduado al colegio porque era muy mala en matemáticas y cuando un amigo de la clase me dijo ¿Por qué no miras estos videos de Khan Academy? Así fue como aprendí matemáticas, básicamente. Y Khan Academy empezó con Salman Khan, es el nombre del fundador, en 2004. Él tenía una sobrina que justo tenía, como yo, problemas para algún concepto de matemáticas que no entendió. Se quedó trabada en eso y luego ya no pudo seguir avanzando. Entonces, él empezó a grabar videos para su sobrina y poniéndolos en YouTube. Y luego más gente los logró ver, los empezó a ver. Y así fue como empezó Khan Academy, en verdad. Entonces, ¿cómo...? teniendo un solo usuario, teniendo un cliente o una persona que era la sobrina que tenía una necesidad clave, Salman Khan encontró una solución para la sobrina que resultó ser un pain que tenían más clientes o más niños en ese caso que estaban aprendiendo matemáticas. Entonces, y aquí están los videos, son, era algo muy básico. Gracias, Dani. Era algo muy básico y aún así son geniales porque uno puede aprender ahí, retroceder, regresar. Y usar la tecnología para, para aprender más y mejor. Algo que promueve también Khan Academy es el Growth Mindset, ¿verdad? Que como todos podemos aprender y Einstein en algún momento no conocía los números. Entonces, como todos podemos aprender y mejorar nuestros skills, nuestras habilidades en lo que sea que queramos hacer. Y el, el, la meta de South Khan es un mundo en el que todo mundo, no importa en dónde nació, pueda estudiar y pueda aprender. Entonces, esta es, nuestra, es una de las inspiraciones para este curso y Dani nos va a contar más. Como muchos de ustedes saben, las barreras de educación en el país y en el mundo son gigantescas eh, y cada vez hay más retos y hay más barreras, ¿verdad? Van desde eh, falta de acceso por nivel económico, porque la gente no puede llegar a, los, a las instituciones educativas, porque tal vez el idioma que se habla en la institución educativa más cercana o a la que puedo acceder no es el mismo, eh, que, que yo hablo, pero también existen barreras como hoy en día, tener que manejar una clase híbrida. Eh, ustedes sabrán muchísimo de esto del lado de los estudiantes, nosotras del lado de los profesores. Eh, y también calidad educativa, no solo presencial, sino también virtual. Tener acceso a educación de alta calidad virtual, asincrónica, la puedo hacer a mi ritmo, mientras tal vez hay gente que trabaja y estudia al mismo tiempo. Entonces, las dinámicas de la educación están cambiando muchísimo y esto es un rato gigante con el que nos presentamos y que tenemos que ser innovadores y venir con nuevas ideas y proponer nuevas soluciones eh, y cambiar con las dinámicas mundiales ¿verdad? Que, han, que van cambiando. Y es por esto que los queremos invitar a que investiguen sobre estos problemas educativos que ustedes eh, viven o que la gente que ustedes conocen o sus sobrinos eh, o, o problemas educativos a nivel mundial para que juntos busquemos soluciones y propongamos eh, estas soluciones ¿verdad? que puedan ayudarnos a mejorar la educación y mejorar los métodos de aprendizaje usando herramientas eh, tecnológicas, pero también de emprendimiento para poder tener una educación eh, óptima y un aprendizaje óptimo. Eh, Nosotras somos Carmen Rodríguez, eh, yo soy Daniela Mariucci, y nosotras vamos a facilitar un espacio de co-creación para que ustedes puedan desarrollar propuestas, métodos y soluciones para que podamos alcanzar un aprendizaje profundo y duradero. Hay un quote de Salman Khan que nos gusta mucho, que es que el mundo hoy necesita personas creativas y que acepten este reto de de verdad repensar en base a las cosas que ya tenemos, porque ya existen muchas herramientas tecnológicas, cómo usarlas, cómo combinarlas y ver qué retos tienen perso otras personas, o un, buscar un cliente que tenga un reto, solucionar ese reto y ver qué otras personas tienen ese reto para mejorar el mundo, así, pasito a pasito. Así que los esperamos y, y gracias. Eh, el día de hoy les queremos presentar nuestro proyecto en conjunto con Andrea y con Daniel, de aguas con nuestra agua. El agua, como todos saben, es un bien indispensable, básico, pero todo lo vivimos, si no día a día, con cierta eh, periodicidad, eh, lo que pensemos que es una escasez, que realmente no es, hay agua suficiente. Entonces, la idea es, enfrentemos el problema, porque es un problema de todos, y es un problema hoy, y será un problema incrementado en los próximos años. No sé si sabían ustedes, el agua, y ese fue nuestro primer proyecto hace exactamente un año en el Colab, en, en, en el proceso de facilitación que hicimos con otro grupo en el 2021, es lo principal es de dónde me abastezco, cómo obtengo yo el agua. Y hoy seguimos pensando que el agua solo viene de pozos o, como algunos proyectos ya se empiezan a implementar, del agua de lluvia pero la verdad es que tenemos fuentes inagotables como los ríos, como los lagos, sin necesidad de estar explotando los pozos. Pero lo que sí es que esas aguas que todos conocemos que van en los ríos, ya no es agua limpia, hay que tratarla. Más del 70% del agua en el país no se trata. El agua que disponemos, el agua que cada uno de ustedes, y nosotros utilizamos en la casa, en la universidad o en el trabajo. Y de ese 30% que sí se trata, más o menos el 50%, o sea, otro 15%, no cumple con lo que hoy por hoy la ley nos exige en Guatemala. Quiere decir que solamente un 15% está cumpliendo con la reglamentación. Pero lo más dramático ya no es eso, y es el hecho de que en prácticamente su totalidad el agua tratada y no tratada está siendo dispuesta en un río, está siendo tirada en un río, en un pozo, y no la estamos aprovechando. Tenemos que empezar a cambiar ese paradigma. La conclusión es que la mayor parte del agua es solamente elemento de una vez. ¿Por qué no esa agua que va en un río la podemos tratar y reciclar? De la misma manera que hacemos con el plástico. El principal desafío que enfrentamos hoy en el tema del agua es cómo la gestionamos mejor. Agua existe, el río, el agua, es un ejemplo de ellos, pero no la gestionamos correctamente. Y acuérdense que el agua tiene dos características principales, calidad y cantidad. Cantidad no vamos a tener problema. Cómo manejamos esa calidad y cómo podemos hacer un proyecto que permita reciclar esa agua. Rompamos paradigmas. El agua se puede reciclar. Probablemente es uno de los primeros paradigmas que tenemos que romper. Sí, sí se puede reciclar. El agua de lluvia es el mejor ejemplo. En Guatemala el agua de lluvia es muy, muy fácil de potabilizar, o sea, de, después de, de potabilizarla la tomar, pero aún el agua de un río, el que corre aquí atrás de la universidad o cualquiera en el interior del país, la podemos reutilizar. Y luego también pensar en que no solamente es agua que me pueda tomar, porque el agua de riego para una planta o para un jardín o para un cultivo tiene que venir del agua potable. Ahí viene ya el, también el elemento de clasificación de ese reciclaje. El proyecto a desarrollar se compone de cuatro grandes elementos. La creación de prototipos para encontrar soluciones de libre mercado, que eso es lo que nosotros impulsamos aquí en conjunto facilitadores, la administración y ustedes de alumnos en nuestra universidad. Tiene que ser un producto de libre mercado para un problema social. Aprovechemos y aprendamos a utilizar el agua que se puede reciclar para usos que pueden ser de potable o usos secundarios cómo reciclar esa agua, va a depender también del elemento técnico que requiera con ello, y las soluciones privadas utilizando la creatividad e innovación mediante la colaboración entre distintas disciplinas. Ese es uno de los grandes éxitos del Colab, el elemento interdisciplinario. Para ello les presento al equipo Andrea, Daniel y su servidor Quique, somos interdisciplinarios, no pertenecemos ni siquiera a la misma facultad ni a la misma disciplina en el, en el lado laboral. Y como pasa con algunas ya experiencias del Colab, tenemos a un partner. En este caso es una empresa, Cementos Progreso, que a través de su división de gestión ambiental, Dega, nos presenta ya un modelo de tratamiento de agua que es muy sencillo, que es muy fácil de implementar y que ustedes van a ver también más adelante, no existe en el país un modelo de sistema de tratamiento que sea más barato para lo que es operación y mantenimiento. Eso lo conocerán, que nos, nos acompañen en la experiencia de aprendizaje con una planta que ya existe en Guatemala y que en este caso ya utiliza dentro del sistema un elemento llamado vetiver. Es una planta muy utilizada en el país desde hace muchos años que ustedes irán conociendo más adelante. Eso es nuestra experiencia, aguas con el agua, aguas con nuestra agua, porque es nuestra. Y los esperamos a que puedan participar con nosotros en la experiencia. Muchas gracias. ¿Quiénes de nosotros y de muchas personas que conocemos no están preocupados el día de hoy por tantas, tantos retrocesos que existen en temas de libertad o en temas como la salud, la pobreza, la desnutrición, la falta de educación? Muchos nos preguntamos cómo en el siglo XXI pueden existir tantos de estos problemas sociales. Y esas buenas intenciones que muchas personas o instituciones de alguna manera tienen, algunas veces se vuelcan a soluciones que al final generan más problemas que verdaderas soluciones. Entonces uno se pregunta, ¿será que es importante entender de economía y de principios de libertad? Nos preguntamos por qué, ¿de dónde surge este problema? Y una de las cosas que nos damos cuenta es lo que tal vez se está hoy en día enseñando. Haciendo un análisis desde hace algún tiempo de libros de texto eh, o de procesos educativos, uno se da cuenta de qué cantidad de mensajes existen en donde de alguna manera hay ataques indirectos al emprendedor, al empresario, a la libertad económica, a la libertad individual, que es tan importante para resolver todos estos problemas sociales. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué surge estos problemas en donde vemos países como Chile, Venezuela y muchos otros países de la región retroceder en algunos de estos temas. Por el otro lado, vemos cuántos mensajes hay que de alguna manera no nos están ayudando a entender estos fenómenos. Entonces la gran pregunta o lo que nosotros quisiéramos trabajar es un proceso de diseño que nos permita diseñar experiencias de aprendizaje de diferente tipo, que nos permitan explicar estos principios económicos y principios de libertad, principios de emprendimiento que de alguna manera impactan la vida de cualquier persona. Para eso queremos vivir este proceso de diseño en donde comprendamos a los públicos que cada quien le quiera llegar y creemos, creemos, ¿verdad? O ustedes en sus diferentes grupos, eh, nuevas dinámicas de enseñanza, de aprendizaje, de comprensión sobre algunos de estos principios que son fundamentales y que nos puedan llevar a encontrar experiencias distintas para llevarlo a niños, jóvenes o adultos y no solamente en un aula. Sino que en cualquier foro, en cualquier espacio de interacción, de lectura, que le pueda permitir a otras personas que no tienen acceso a una educación universitaria como la de la Universidad Francisco de Marroquín, comprender lo importante que es el emprendimiento y la libertad de acción para resolver esos problemas sociales. Mónica de Celaya y Fernando. Lo que vamos a repasar y entender es que el día de mañana ustedes van a tener hijos, van a tener. Eh, eh, grupos en donde van a tener que explicar ciertas cosas. Mira, ¿cuál es mejor, el socialismo o el capitalismo? Ah, el, cual, mira, ¿qué es eso de la desigualdad y por qué, es, por qué es mala la desigualdad? ¿O no lo es? Todas estas, todas estas cosas lo vamos a tener que tener, pero en la punta de la lengua, porque ustedes son líderes. Ustedes son líderes de nuestro país y líderes de Latinoamérica. Entonces, vamos a repasar cosas como esas, y para poder vender la idea. Lo tenemos que hacer con pasión, vender esas ideas, porque Latinoamérica está retrocediendo. La, en, del grupo del año pasado para este año, Honduras se, va, se fue al socialismo, Chile se fue al socialismo y eh, a Perú se fue al socialismo. Y entonces los líderes que comprendan estas cosas están destinados a... A, a lucir y a resaltar sobre los demás. Así que nosotros los esperamos preparar para poder contestar estas preguntas que no son del momento, son preguntas for the rest of your life. Muchas gracias y buenas tardes. No esperamos que tengan conocimiento de ninguno de los retos que hemos presentado. Por eso mismo es la idea de cuando se, cuando se metan a estos retos, que puedan aprender de estos temas y proponer soluciones. Eh, Launchpad sí necesita un prototipo, pero es de los prototipos de Libertad en Acción 1. Algunos de los que están acá, esta es su segunda experiencia en Libertad en Acción. Entonces, pueden tener la opción de continuar trabajando sobre el prototipo que ya trabajaron o crear uno nuevo en otro, en otro curso. Y por último, la nota es numérica. A partir del semestre pasado, todas las notas de Libertad en Acción son numéricas. Ya no tenemos pasa o no pasa. ¿Cómo postularse? Les vamos a mandar un correo con un enlace a un link en donde van a tener que enviar sus tres opciones. ¿Por qué tres opciones? y Hemos visto que varios han preguntado en Slido. Porque parte de la magia de Libertad en Acción es tener experiencias que sean interdisciplinarias. Entonces, eh, cuando elijan una de, o sea, sus tres opciones, nosotros vamos a hacer un mix and match que garantice que cada experiencia sea interdisciplinaria y tenga diferentes pues, habilidades de distintos estudiantes para hacer más enriquecedor el curso. Entonces, sí es obligatorio que pongan tres, tres opciones y solo se les va a asignar a una. Eh, Además de esto, eh, pues como ven, somos más de 100 personas y pues hemos tenido casos en donde tenemos a más de 50 personas que se postulan a una experiencia de aprendizaje. Y pues aunque quisiéramos, eh, nos hace imposible y reducimos la calidad de la experiencia educativa en la medida en la que tenemos un mayor número de estudiantes. Entonces, tratamos de mantener un número bajo en cada una de las experiencias de aprendizaje. Uh -huh. Y sobre el curso de blockchain que varios preguntaron nosotros les vamos a enviar un, una grabación del pitch del, de, ese, de ese curso de igual forma en este correo que les menciono que van a recibir hoy más tarde van a ver van a poder ver la grabación de los pitches que se presentaron hoy los, y los programas entonces así pueden tener una tomar una decisión más informada y además de eso pues reiterarles de que estamos a las órdenes a nosotros nos encanta recibir retroalimentación. alimentación tenemos eh, de aquí el lado derecho eh, un papelágrafo para poner sugerencias. Si tienen comentarios de, del evento de hoy, uh -huh. siempre nos encanta recibir retroalimentación. Además, les, en el en, correo que les enviaremos, tendrá un enlace para que ustedes nos den retroalimentación del evento. Y para reiterarles que cualquier problema que tengan durante su experiencia de aprendizaje, cualquier duda, eh, cualquier sugerencia que tengan, pues estamos a las órdenes. Tanto en nuestros correos personales. Mi correo es jjiménez.ufm. Uh -huh. El mío es isabelmoino, M-O-I-N-O, ufm.edu. Y nos pueden escribir también a collab ufm.edu. Y sí, el link del formulario lo vamos a enviar por correo. Porfa, si alguien no recibió el correo o no recibió comunicación del collab si se pueden acercar a mí, así yo, yo veo por qué no están en el sistema, o si pueden escribir a colab ufm.edu para asegurarnos que reciban la información.